Hemos convocado y agradecemos la presencia del periodista y analista internacional, además docente de la Universidad Nacional de La Plata, Héctor Bernardo, directamente desde La Plata, República Argentina. Héctor, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Diego Montaño te saluda. ¿Qué tal, Diego? Un placer charlar contigo y con tu público. Bien, Héctor, eh, veíamos lo que ocurre en el Perú, medio centenar de personas ya que perdieron la vida en medio de las represiones, un gobierno que se hizo del poder y parece no querer resignar a dejarlo, un Congreso que se aferra a sus curules y a sus cargos y que no pretende adelantar las elecciones más allá de abril 24, que fue como una gran concesión que dieron. ...para acortar su mandato. La pregunta es, ¿hasta dónde podrá resistir esta derecha que se aferra al poder en el Perú? Bueno, esa es la, la gran pregunta que nos hacemos todos, eh, tanto lo, los analistas políticos... Como, ...como el pueblo en general de la patria grande y de otras partes del mundo... ...al ver a este gobierno autoritario, a este gobierno surgido de un golpe de Estado a este gobierno de facto, conducido por, por Dina Boluarte, que intenta eh, sostenerse a costa de la sangre de los peruanos. Porque, como vos bien señalabas, Diego, hay ya al menos 50 personas que han sido asesinadas durante esta brutal represión para sostenerse en el poder, y uno se pregunta cuánta sangre más debe correr, cuántos peruanos más deben morir para que eh, el poder en Perú, representado por Dina Boluarte, pero también por el Congreso, por los sectores eh, económicos concentrados, por los medios de comunicación concentrados, por los intereses extranjeros que buscan saquear los recursos de, de Perú, eh, que, que están simbolizados en este personaje que, ha, que en poco tiempo se transformó en un personaje oscuro de la historia de América Latina que es Dina Boluarte. ¿Cuánta sangre más debe correr? Bueno, el tiempo lo dirá, pero el pueblo peruano está levantado y en defensa de la democracia, en defensa de sus derechos, en reclamo de que renuncie estos personajes nefastos, Dina Boluarte y también los integrantes del Congreso, que se llame a elecciones de manera inmediata y que se convoque a una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución y refundar Perú. Perú necesita urgente refundarse y necesita que el pueblo pueda conducir su propio destino. Hasta ahora no ha sido posible porque desde... Prácticamente de, de su creación, pero más que nada en, los últimos, en las últimas décadas, desde el Fujimorismo, Perú ha tomado un destino que le es ajeno y que no representa los intereses del pueblo. Cuando parecía que con Castillo eso iba a cambiar, bueno, el Congreso lo, lo impidió una y otra vez, la derecha lo impidió una y otra vez, no lo dejaron gobernar a Castillo y lograron, después de varios intentos, derrocarlo y poner a un gobierno títere acorde a sus intereses. Héctor, no sé si te pasa lo mismo que a nosotros, pero cuando consultamos eh, los medios peruanos, claramente hay un cerco mediático brutal, una corporación que está muy bien alineada con el régimen de Boluarte y en contra, diríamos, de las movilizaciones a las que tildan de radicales extremistas, de movilizaciones de delincuentes, de unos cuantos que están por ahí eh, pidiendo cualquier cosa, eh, ignorando lo que está ocurriendo un pueblo movilizado que, por ejemplo, en el caso de nosotros como medio de comunicación pudimos eh, ingresar casi 50 kilómetros en territorio peruano desde el desaguadero. Nos encontramos con más de 20 puntos de bloqueos, con muchas personas, con la agenda muy clara, pidiendo una nueva constitución, la renuncia del Congreso y la renuncia de Boluarte. Bueno, ya lo decía Malcolm X en, a, en aquella famosa frase, si uno no está atento, los medios de comunicación le harán amar al opresor y odiar al oprimido. Eh, porque esa es la función que intentan tener los medios hegemónicos de comunicación que están en manos de la derecha concentrada en todo el mundo, pero en América Latina se ve de manera escandalosa. ¿no? ¿Cierto? Los medios de comunicación suelen atacar estas eh, marchas populares y defender las, las iniciativas fascistas eh, en la región, las iniciativas autoritarias, las iniciativas que no tienen que ver con eh, los procesos populares. Vemos cómo este pueblo que reclama, como bien señalabas y describías, Diego, reclama democracia, reclama eh, que se acabe eh, un gobierno autoritario que no fue elegido por nadie, sino que fue elegido entre gallos y medianoche por eh, aquellos sectores vinculados al poder, reclama que haya una nueva constitución que represente los intereses de la mayoría y que permita que un gobierno eh, que represente a esos intereses pueda gobernar y no que otra vez eh, un congreso totalmente deslegitimado, que tiene solo un apoyo que según las encuestas está entre el 5 y el 10%, un poder judicial totalmente deslegitimado, que ha estado inmerso en situaciones de corrupción, Digamos, y, un, y una sucesión de mandatarios que han sido totalmente autoritarios, a excepción, como decía hoy, de, de Pedro Castillo, que parecía que podía ser la, la esperanza de este pueblo, pero al que no dejaron gobernar, al que eh, a, a solo una semana, y eso creo que fue el símbolo de lo que iba a ser ese gobierno, a solo una semana de, de asumir el poder, le derribaron a, a su canciller Héctor Béjar, que era como el símbolo más, más significativo de, de, de la inclinación que podía tener ese gobierno y no, se lo, dejaron a, no lo dejaron ni siquiera estar una semana en el gobierno. Luego le fueron derribando ministros tras ministros y le fueron impidiendo hacer cualquier política que intentara Pedro Castillo y le hicieron tres intentos de vacancia, eh, que son una especie de juicio político para destituirlo. ¿no? Eh, Dos primeros intentos de vacancia fracasaron y en este tercer intento de vacancia se, se vio que ya Dina Boluarte había pactado con el Congreso y con quienes impulsaban este tercer intento de vacancia y ahí creo que Pedro Castillo hace esta, este, intento, este último intento para frenar el golpe que eh, luego es eh, utilizado como excusa. ...por los golpistas para, para terminar de, de derribarlo. Pero los medios de comunicación, como vos bien señalabas, en Perú, concentrados y representando a los intereses de, los, de la oligarquía peruana... Eh, ...intentan mostrar a aquellos que, que están manifestándose en defensa de la democracia como los violentos. Eh, aquellos que se manifiestan y que incluso están perdiendo la vida... Eh, en, en esta lucha por la democracia como los violentos, y están tratando de mostrar a un gobierno autoritario, a un gobierno de facto, como un gobierno legal. Bueno, así actúan eh, los medios de comunicación en, en la región, los medios de comunicación hegemónicos, por suerte hay medios alternativos y hay una lucha popular por cambiar esa correlación de fuerzas. Ahora, en el caso nuestro, esta historia ya la vivimos, muy cerquita, el 2019, justamente vivimos un golpe de Estado que derivó en masacres de un pueblo movilizado y que se instaló por un régimen a la cabeza también de una mujer, se romantizó desde los medios el papel de la mujer, en el caso de Dina Boluarte pasó lo mismo, hablando de la primera mujer presidenta de ese país, eh, y la pregunta es, ¿hasta cuándo el concierto internacional no se va a pronunciar? Si bien la OEA está bastante deslegitimizada y cuestionada de, por parte de todo el arco latinoamericano, eh, ¿hasta cuándo el concierto internacional, la comunidad internacional y la región no van a ser eh, más enfáticos y van a poner el foco y la mirada en lo que está ocurriendo no solamente en el Perú, porque, y aquí después vamos a entrar al otro tema, en lo que ocurre al otro lado, hablamos de la República Federativa del Brasil. Lo que está en riesgo en la región, sin duda alguna, es el sistema democrático y la amenaza de la derecha y la extrema derecha que han radicalizado sus posturas y están a la búsqueda de la toma del poder eh, al precio que sea necesario. La pregunta es, ¿la comunidad internacional... ¿Cuándo se va a referir a este tema? Bueno, aquí hay un, un hecho clave que es eh, que en pocos días comienza la cumbre de la CELAC en Buenos Aires el, el próximo lunes. Ese, esa cumbre de ese organismo que se plantea realmente como, como una alternativa a estos organismos tan deslegitimados como es el caso de la OEA, que incluso tuvo un rol fundamental para el golpe de estado de 2019 eh, en Bolivia, eh, pero ese, ese, esa OEA inevitablemente va a tener que dejar de funcionar y ser reemplazada por un organismo que representa los intereses de los pueblos de la región realmente. Y eh, la CELAC se, se va gestando como la posible institución que represente realmente a, a, ese, a ese pueblo de la patria grande, a ese pueblo latinoamericano, a ese pueblo que está unido por una larga historia con, con sus eh, aspectos positivos en esa historia y con sus aspectos, con sus noches oscuras no también, porque cuando la región se, se tiñó de aquellas eh, dictaduras que estaban en el marco de la doctrina de seguridad nacional impulsadas por Estados Unidos y en el marco de, de la Guerra Fría y apareció el Plan Cóndor y aparecieron tantas, eh, tantas cuestiones nefastas vinculadas a los miles de muertos que han dejado esa, esa historia ne negra de nuestra región, también fue como región, ¿no? Porque... Eh, aunque muchas veces nos quieran mostrar divididos, aunque muchas veces nos quieran eh, atomizar eh, en pequeñas partes y decir lo que pasa en Bolivia no tiene nada que ver con lo que pasa en Argentina y no tiene nada que ver lo que pasa en Argentina con lo que pasa en Brasil o lo que pasa en Uruguay. Bueno, en realidad no, en realidad somos una región que hemos tenido una larga historia incluso antes de la colonia, durante la colonia española, en los procesos de independencia, en los procesos eh, que, que comenzaban con esa incipiente democracia, en eh, el momento de la oscura noche de las dictaduras de la región, en la influencia de Estados Unidos que nos considera a todos y nos ve a todos desde el sur del Río Bravo, hasta la Patagonia como su patio trasero y por eso también influye en esos golpes de Estado y es decisivo y es muchas veces el impulsor de esos golpes de Estado. En la llegada del neoliberalismo a la región también lo, lo sufrimos en casi, en casi todo eh, el, el continente y a la vez también en la llegada, de, en el triunfo de los pueblos con los procesos populares del siglo XXI, en lo que se llamó la primera oleada del siglo XXI, en esa interrupción que tuvo esa oleada a través de, eh, en muchos casos, los golpes de Estado, como fue el caso de Bolivia en 2019, pero también el caso de Manuel Zelaya en 2009, el caso del de golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay en 2012, el caso del golpe de Estado contra Dilma Rousseff, en 2016 en Brasil, eh, y así podríamos también sumar los intentos de golpe de Estado en Bolivia en 2008, en, en Ecuador en 2010, en Argentina también en 2008 contra el gobierno de Cristina Fernández. Vemos cómo también eh, ha habido esa, ese intento de recomposición frente a esa primera ola progresista o, o popular o nacional popular eh, eh, en la región, hubo un intento de recomposición de la derecha a través de, de esas interrupciones, incluso con algunos triunfos electorales, como fue el caso de Argentina, cuando triunfó Mauricio Macri, pero fue y que ahí los medios de comunicación a los que vos hacías referencia, Diego, hoy, nos querían hacer creer que se había acabado, el fin del progresismo en la región, el fin del populismo en la región, nos decían, pero era... Eh, claramente una mentira lo que fue fue solo un pequeño paréntesis eh, donde hubo gobiernos de derecha y neoliberales en la región pero rápidamente comenzó una recomposición de los procesos populares empezando por México con Andrés Manuel López Obrador siguiendo por muchos países de la región el triunfo heroico del pueblo boliviano, recuperando la democracia en un año. Eso fue realmente impactante para toda la región. Para... Nosotros nos quedamos admirados de ese, de ese gran triunfo del pueblo boliviano. Y luego se sumaron países que no habían estado en esa primera ola progresista, como el Chile de Boric, el, la Colombia de Gustavo Petro o el propio Perú de Pedro Castillo. Y ahora con el triunfo de, de Lula, vemos eh, otra vez la reconstrucción regional de los procesos populares, porque los pueblos saben que esos procesos son los que los ha, les han permitido vivir mejor. Que las, los gobiernos autoritarios no solo los han masacrado, no solo les han saqueado sus recursos, no solo les han coartado las libertades, y se han impuesto a través de la fuerza sino que además le han deteriorado su modo de vida y que solo los gobiernos democráticos y populares han construido mejor vida para, para sus pueblos. Entonces eh, vemos toda, toda esa, esa unión latinoamericana que tiene que plasmarse en la CELAC, que, que tiene que salir a hablar de lo que está pasando. En, en la región. En la cumbre de la semana que viene no puede quedar afuera todo lo que está pasando en esta región, que a lo que vos hacías mención, Diego, también al final de tu pregunta, que es la recomposición violenta de la derecha a través de su brazo más reaccionario y conservador, de su brazo ultra religioso, de su brazo que tiene desprecio por, lo, por el pueblo, que tiene desprecio por los sectores. Eh, de, de los pueblos originarios, que tiene desprecio por las mujeres, que tiene desprecio por los campesinos, que tiene desprecio por los por los más populares. Bueno, eh, ese, ese sector ultra reaccionario que se ve representado en el bolsonarismo, en Brasil con, con la toma violenta del Capitolio, perdón, del Capitolio iba a decir porque fue muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos con la toma del Capitolio, ¿no? pero en el caso de Brasil, la toma del Plan Alto, eh, que es la Casa de Gobierno de Brasil, y la toma del Congreso y del Poder Judicial. Pero también ese hecho violento de Brasil está atado a los levantamientos violentos en Santa Cruz, en Bolivia y está atado al intento de magnicidio en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner y al, y al intento de proscribirla a través del brazo mediático judicial y de la persecución que ese brazo mediático judicial ha hecho contra los líderes populares de la región y al intento de golpe de Estado, no al intento, ya al golpe de Estado concretado en Perú contra Pedro Castillo. Es toda una recomposición de la derecha, que sabe que no tiene una propuesta democrática exitosa. Y como no tiene una propuesta electoral exitosa y los pueblos le han dado la espalda, intenta tomar nuevamente el poder en sus garras a través de estos brazos violentos, de estos brazos que son justificados por los medios de comunicación y que son justificados por, por una también una comunidad internacional donde hay actores nefastos que siguen viendo a la región como una región para saquearla. Entonces, desde Estados Unidos y desde Europa muchas veces se intenta deslegitimar a los procesos populares y justificar a estos actores violentos. Aparecen los eh, representantes de Vox de España, ¿no es cierto?, eh, viniendo a la región como si fueran un nuevo virreinato, a decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero en realidad lo que están intentando es asociarse con las oligarquías locales para volver a saquearnos, para volver a llevarse los recursos naturales de, de nuestros pueblos y dejar a nuestros pueblos en la miseria. Y, y eso no se lo vamos a permitir. Ahora Héctor, eh, ya hablando de la región, hablando de lo que ocurrió en Brasil una semana después, exactamente una semana después de que asumiera su tercer mandato eh, Luis Ignacio Lula da Silva, después de ganar las elecciones, eh, este comportamiento de cientos de miles de bolsonaristas que tomaron las sedes de los tres poderes, eh, Claro, uno cuando empieza a revisar a los actores políticos de la región ve que cada vez la derecha ha recorrido, diríamos, de una centroderecha moderada a una extrema derecha. Cada vez los discursos son más populistas desde la extrema derecha, más radicales. Eh, por supuesto, la filosofía del odio marca la agenda de estos grupos. Y la pregunta es, ¿Por qué la derecha se ha radicalizado en los últimos años y por qué va cuajando en la población? Porque una cosa es tener a un Bolsonaro, que puedes tenerlo como un personaje casi folclórico, ¿no? por su limitada capacidad intelectual, entre otros factores, pero el tema está en que tienen una gran cantidad de seguidores. ¿Cómo llegan a cuajar con la población? Bueno, ahí aparecen varios fenómenos y son muchísimos los elementos que eh, intervienen para eh, que se dé este, esta nueva, eh, este nuevo clima de época, ¿no? donde vos bien señalabas eh, la derecha eh, está eh, yéndose de, de una derecha moderada a una derecha extremista, a una extrema derecha eh, totalmente reaccionaria y a la vez conservadora. Hay muchos aspectos, por empezar, eh, el, el fracaso, como decía hoy, de la propuesta de derecha a través tener una propuesta exitosa para las urnas. Eso eh, ha fracasado en, en toda América Latina. La derecha ya no puede seguir mostrando su faceta neoliberal, porque ya los pueblos de la región vieron lo que era el neoliberalismo y vieron que el neoliberalismo lo único que hace es eh, generar mayor desigualdad, concentrar la riqueza en muy pocas manos, en esos sectores que se, donde la riqueza eh, desborda, pero que nunca ese desborde, llega a eh, los sectores populares, sino que vuelve a quedar ahí mismo entre, entre ellos, que eh, han saqueado nuestros recursos. Entonces, ante la imposibilidad de mostrar esa, ese rol, esa cara eh, de, de, de tener una propuesta electoral exitosa, la, la derecha se va inclinando hacia esos sectores más conservadores y reaccionarios y de extrema derecha, que es un fenómeno mundial, porque como decía hoy, los de Vox en España también representan a esa, a esa extrema derecha y Le Pen en Francia también representa a esa extrema derecha. Y Donald Trump en Estados Unidos también es un claro representante de esa extrema derecha reaccionaria y conservadora. Y no es casual que la toma del Palacio del Planalto y de las instituciones de Brasil haya sido un 8 de enero de 2023 a dos días de haberse cumplido un aniversario de la toma del Capitolio, que fue un 6 de enero de 2021. Eh, esa, esa acción con complicidad de las fuerzas del orden que en lugar de, de eh, contener a los violentos, tanto en el Capitolio como en eh, el caso del Palacio del Planalto, eh, le, le permitieron, hubo algunos policías que intentaron Realmente impedirlo, pero después hubo muchísimos que permitieron y que fueron cómplices de esas acciones, incluso se vio en las redes sociales muchos policías sacándose fotos con las personas que estaban destruyendo el Palacio del Plan Alto. En lugar de detenerlos, en lugar de impedir que, que destruyeran esa, esa institución del Estado y de la democracia, lo que hacían era sacarse la famosa selfie ¿no? eh, con, con los violentos que estaban llevando adelante esas acciones. ¿Por qué la derecha ha logrado ese apoyo? En algunos casos tiene que ver con el hecho de que todo orden social, como sabemos, eh, es un orden construido, no es un orden eh, natural. Muchas veces eh, tendemos a naturalizar el orden social en el que vivimos, tendemos, tendemos a naturalizar las formas eh, en que nos relacionamos, pero eh, cuando nos ponemos a pensar y a recorrer la historia vemos que eh, en la edad antigua el orden social fue de una manera, en la edad mo moderna fue de otra eh, y eh, en la actualidad es de otra. Y ese orden social se está transformando, se está transformando con eh, elementos que tienen que ver con el respeto eh, ecológico, con la incorporación cada vez mayor de las mujeres a la sociedad, con entender la diversidad de género no como una amenaza a, a la propia identidad de género, sino como una como, como, como otredad, como, como una alternativa que otras personas también pueden, pueden elegir. Eh, y entonces, en esa transformación, los sectores que se sentían cómodos con el orden social en el que estaban, empiezan a ver que sus, eh, su, sus marcadores de certeza ya empiezan a desaparecer y en esa angustia por, por, esa, por esa tierra inestable empiezan a volverse conservadores y a, volver, y a decir, bueno, no, eh, me, me refugio en la religión, me refugio en aquellos sectores que me dicen que la única forma de, de vida eh, o de formar una familia, es un hombre, una mujer y, y sus hijos y listo. Y, y casarse para siempre y esa es la única manera de, de, de formar una familia. Eh, que no hay otras alternativas que no debe haber y que deben ser condenadas todas las otras alternativas. Me refugio en aquellos sectores que me dicen que las mujeres deben estar en la casa y no salir a trabajar. Ni ni, hacer, ni ni tener los mismos derechos que los hombres, y que no, no pueden opinar igual que los hombres. Me refugio en los sectores que me dicen que eh, los indígenas o los pueblos originarios son inferiores y que no tienen los mismos derechos que tengo, que tengo yo, que soy blanco y rubio y de ojos celestes. Eh, me refugio, eh, o por lo menos que me veo blanco y rubio y de ojos celestes. ¿No es cierto? Porque también ahí hay muchos sectores que se autoperciben eh, en un lugar. Me refugio en los sectores que defienden que eh, la estructura de clase no debe cambiar y que debe haber un sector eh, que, que viva bien mientras muchísimos viven mal. Entonces, en todas esas, esas eh, inseguridades y esas, y esas faltas de... Eh, de, de Tensión, en una transformación social, en un momento de transformación social como el que estamos viviendo, eh, hay, hay sectores que el miedo los lleva a esos lugares. Y también debemos hablar de que en muchos casos, en muchos casos, los fracasos de algunos gobiernos de característica democrática eh, impulsan también a eh, sectores a perder. Eh, por decirlo de alguna manera, la confianza en el sistema democrático. La democracia siempre tiene que ser un espacio que le permita vivir mejor a la gente y que eh, los gobiernos nacionales y populares que acceden a, al poder a través de, de la democracia deben justamente mostrar que con esas políticas y con ese sistema se vive mejor y en algunos casos los fracasos eh, de, de esos gobiernos han dado también margen para que eh, sectores eh, crean que los políticos no sirven, que la política no sirve y que hay que refugiarse en eh, sectores más reaccionarios, conservadores y perder la fe en la democracia. Lamentablemente, antes del golpe contra Dilma Rousseff, se había hecho una encuesta en Brasil eh, donde preguntaban por el valor de la democracia, y la mayoría de los brasileños, un porcentaje muy alto, superando el 60%, decía que para ellos la democracia no era un valor, y justamente tiene que ver con, no con, con las políticas de Estado, porque en ese momento se habían llevado políticas de Estado muy efectivas y muy buenas, pero no se había comunicado de manera efectiva que esas políticas que esa mejora en la calidad de vida de los brasileños estaba directamente ligada a esas políticas y a ese sistema político. Entonces, para esos brasileños la democracia no era un valor y solo eh, pensaban en que cualquier forma de gobierno, incluso el bolsonarismo, podía darles una mejor calidad de vida. Bueno, eh, eso no puede pasar. Los gobiernos eh, democráticos deben mostrar eh, sus éxitos, deben hacerlos evidentes y deben mostrar lo nefasto que puede ser salir de estos procesos. Bueno, sin duda alguna Héctor, en el, con, en el panorama internacional esta eh, narrativa de los outsiders de la política que vienen a salvar de la perversidad del, del arco político, sea cual sea la tendencia... Eh, claramente está calando, sino como entendemos que el neonazismo vuelve a tener eh, una bancada en Alemania, que en Ucrania prácticamente dominaban y gobernaban grupos nazis y neonazis eh, a la cabeza de Zelensky, eh, un Boris Johnson en el Reino Unido, una Marine Le Pen en Francia, un Vox que va... Elección tras elección va ganando curul tras curul, va cooptando diferentes regiones, la extrema derecha en, en España. Y bueno, en la región parece nada ser muy distinto, sino veamos a personajes que vienen cautivando. En el caso de la República Argentina, eh, un Javier Milei explosivo, casi payasesco, eh, que viene cautivando justamente a... ...las generaciones más jóvenes... ...porque viene con este discurso de... ...todos los políticos son malos... ...y yo no soy político... ...pese a que ya tiene un cargo político... ...y vengo a salvar más o menos... ...y tengo la fórmula para salvar... ...claramente... Eh, ...el mundo está caminando... ...hacia el extremo de la derecha... ...va ganando cada vez... ...más eh, campo y cabida... En ...estos discursos... ...de odio y segregacionistas y que marcan la diferencia con el otro. Hablabas, eh, ya para terminar, agradeciéndote por supuesto la gentileza de estar junto a nosotros esta mañana, hablabas de lo que va a ocurrir la siguiente semana justamente en Buenos Aires, que será la sede del encuentro de presidentes y jefes de Estado y jefas de Estado de la CELAC. Eh, la pregunta es, eh, ¿este mecanismo de integración que de repente se está convirtiendo en el más importante en cuanto a cantidad y el más representativo de la diversidad latinoamericana, eh, ¿será que va a poder cuajar dentro de los pueblos y dentro los gobiernos aprovechando, por supuesto, la cierta sintonía que existe en torno a gobiernos progresistas en la región? Es fundamental que... Eh... Los gobiernos de la región tomen con seriedad todo este fenómeno que, que intentaba describir yo y que vos muy bien también acabás de resumir, que es un fenómeno mundial, al que también podríamos agregar a Katz en Chile o a Hernández en Colombia, al uribismo, ¿no es cierto? En general en Colombia, a los sectores reaccionarios que, que están en México en contra de Andrés Manuel López Obrador y a otros fenómenos que se van dando en muchos lados. Pero por suerte, hasta hoy, si bien la derecha viene creciendo hacia, hacia el extremo o se viene inclinando hacia la extrema derecha, vemos cómo la región, como decía hoy, se ha teñido de, de gobiernos eh, progresistas, de izquierda, nacional, popular, cada uno con sus características, pero todos en una misma línea intentando eh, mejorar la calidad de vida de sus pueblos, intentando eh, generar procesos de distribución de la riqueza, procesos de apropiación de los derechos por esos pueblos para que puedan tener mayor acceso a la salud, mayor acceso a la vivienda, mayor acceso a la educación, mayor acceso a la seguridad y la perspectiva de un futuro mejor. Entonces, hasta ahora, este crecimiento que es preocupante de la extrema derecha no ha logrado cuajar del todo y de hecho creo que el símbolo eh, de que la región está en disputa pero que los procesos populares todavía tienen mucha fuerza, es el triunfo de Lula sobre Bolsonaro. Creo que ahí está el símbolo de que aún los pueblos tienen memoria de lo que han sido los procesos populares, y a pesar de todo el bombardeo mediático que sufrió Lula, a pesar de haber sido encarcelado arbitrariamente, a pesar de, de haber eh, sido perseguido, de, todo, de toda forma y a pesar de todos los recursos que tenía Bolsonaro en, en, en su poder y en su espalda, eh, Lula logró vencer y volvió a, al gobierno de Brasil, lo cual es fundamental para toda la región. Ahora es fundamental que este espacio, que la CELAC, se institucionalice, porque hasta hoy es solo un encuentro de, de, de presidentes, de mandatarios de la región y en algunos casos de, de ministros, ministros de relaciones exteriores o de otras áreas, pero no está conformado como institución. Hoy por hoy la CELAC no tiene un presupuesto, no tiene una carta orgánica, no tiene un lugar de funcionamiento, no tiene recursos, por si, por ejemplo, quisiera decir bueno, la CELAC va a comprar vacunas para combatir la pandemia y distribuirlas en la región. No, no, no existe ese presupuesto para la CELAC. No tiene eh, un secretario general, como es el caso de la OEA, eh, que, sino que va cambiando de presidente en presidente por, por determinado periodo. Entonces eh, es necesario pasar a una etapa superior de la CELAC para que pueda institucionalizarse y para que pueda ser el espacio que reúna todas las diversidades de la región y que así... Nos, nos podamos poner eh, como, como una sola región, como un solo bloque en este, en este mundo multipolar, ser nosotros también un polo en este mundo multipolar. Y es, eh, eh, tenemos eh, la, ma la mayor riqueza eh, petrolera del mundo, tenemos eh, riqueza de litio, tenemos agua dulce, tenemos eh, también grandes científicos. Tenemos avances como, por ejemplo, los de Cuba en construir una, eh, vacunas propias. Tenemos eh, grandes profesionales para todas las ramas eh, y, y tenemos eh, alimento. Eh, producimos eh, alimento para el doble o el triple de, de, de la población que tenemos. Eh, entonces tenemos la, las condiciones para mejorar la vida de todos y todas los latinoamericanos y las latinoamericanas, desde el sur del río Bravo hasta eh, perdón, desde, sí, desde el sur del Río Bravo hasta el extremo sur de la, de la Patagonia, eh, desde el Atlántico hasta el Pacífico, eh, tenemos todas las condiciones para eh, mejorar eh, la calidad de vida de nuestros pueblos. Y también tenemos las condiciones de un pueblo consciente que ha defendido la democracia y el mejor ejemplo de hecho. Creo que es Bolivia, como decía hoy, recuperando la democracia en un año, algo que se ha visto eh, en, pocos, en, en pocas ocasiones, ¿no es cierto? Muchos de esos golpes han sido, a, a, han sido más que, que largos y, y, y terribles, y el pueblo de, de Bolivia salió a las calles a, de, a defender su democracia y a recuperarla eh, en, en muy corto plazo. Y entonces eh, te, tenemos estos pueblos que han vuelto a poner a líderes populares en la conducción de los estados. Ahora lo que necesitamos es que esos líderes populares avancen en la institucionalización de este, de este espacio que es la CELAC para que así, con esta organización institucionalizada, podamos dar los pasos necesarios para construir un futuro mejor para todos y todas. Doctor, nuevamente, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Ha sido un placer hablar. ...de... arrancamos hablando del Perú, de la región... ...un poco de lo que ocurre en torno a la política regional... ...y con miras a lo que pasará también en Buenos Aires... ...la siguiente semana en esta cumbre de la CELAC. ¿Será hasta otra oportunidad Héctor? Abrazo grande Diego, siempre es un placer charlar contigo... ...y siempre es un placer charlar con, con el público que, que te sigue... ...y con el pueblo hermano de Bolivia que, que es parte... De, de mi pueblo también, porque yo me considero un ciudadano de la patria grande. Así es, muchas gracias Héctor, siempre un placer conversar con Héctor Bernardo, periodista, investigador, analista internacional y docente de la Universidad Nacional de La Plata en la República Argentina. 8 de la mañana, 37 minutos, permítanos una nueva pausa, por favor, como siempre con imágenes del Centro Paseño.